hermanos en Cristo de la familia Magnin. Mi nombre es José Gregorio Vargas, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Hace aproximadamente siete semanas me comencé a sentir muy mal. Los resultados mostraron para ese momento paludismo. Llamé al pastor Víctor Jiménez y recibí su oración. Ese mismo día me envió un, un audio con la oración de sanación del doctor Gerald Lee. Al día siguiente tuve algunas complicaciones y me tuvieron que recluir de emergencia en una clínica con problemas de respiración severos. El diagnóstico para ese momento era COVID, pero ya complicado por el problema del paludismo. Fueron momentos críticos y de gravedad, pero me aferré a la oración de sanación del doctor Jero Lee. Mi hija, que era, la, que era quien estaba conmigo para ese entonces, me colocaba la oración a cada momento, y con ella me reconfortaba y oraba. Dios hizo el milagro y, y a los pocos días comenzó mejoría día tras día, hasta que por fin me quitaron el oxígeno y luego, cuatro días después, fui dado de alta. Esta enfermedad está dejando algunas secuelas. Hoy, ya en casa, comencé a sentir debilidad y mucha dificultad respiratoria. Llamé a, al pastor Víctor Jiménez y recibí la oración, compañero. Pero quería contarles que antes de la oración, el pastor comenzó a hablar conmigo de la palabra y, y de cómo debemos cumplir con los mandamientos y sobre el poder de la oración y, y otras tantas cosas sobre la palabra. Cuando me preguntó cómo me sentía, ya estaba respirando bien y, y la debilidad había desaparecido. Luego comenzó la oración con el pañuelo y desde ese momento me siento sanado y librado de todo ese mal. Toda la gloria a nuestro Padre. Dios trino en el espacio espiritual de nuestro pastor principal.